bueno pues estamos regresando nuevamente Una eh, hemos tenido un no sé se nos fue la señal completamente se me apagó sí, en la, la, sí. la, la computadora pero ya estamos nuevamente en vivo eh, nos quedamos pues eh, sorprendidos que qué pasó por lo que estábamos hablando por lo que estábamos hablando sí y, y mire que si existe Satanás, que existe el diablo, que, sigue, que quiere que no haya más mensaje. De la verdad. Entonces, queremos retomar esto porque estábamos comentando precisamente de de que es necesario que ocupemos nuestros tiempos para poder llevar el mensaje. El mensaje y estaba yo hablando a los siervos de Dios, a todas las cielo. personas que predicamos, también, hombres y mujeres, eh, que que si estamos ocupando bien ese tiempo de, de, que hemos estado teniendo por la cuestión del COVID, que, que nos dicen que de, no salgamos de casa. Así es. Y que está rebrotando nuevamente en España y, y en otras partes, y, y aquí en se Estados ha, Unidos. Hay, es, sí, se ha proliferado la contaminación. Sí. Y, pero por el descuido, por, por la desobediencia y la desobediencia. Pues, pues, hay consecuencias. Así, es, así Entonces, es. pero... Miren, Dios en alguna forma lo ha permitido que, que, que eso sea, pero no estamos viéndolo como una oportunidad de parte de Dios para poder hablar, sí, para poder sí. compartir. Entonces, mi amado, mi amada, yo te invito, tú que predicas, uses este, estos medios para dar el mensaje. Sí, amén, porque amén. hay una descomposición en la sociedad tremenda tremenda tremenda muy tremenda muy tremenda Dios necesita hombres y mujeres valientes que puedan compartir la palabra pero para eso se requiere el crecimiento espiritual el crecimiento para poderlo ver. porque si no ese crecimiento espiritual pues no se puede dar el mensaje es, entonces bueno eh, pues quisimos retomar ya como una parte 2 desde este mensaje y esperando en el Señor de que tú mi amada, que tú mi amado puedas entender tú que predicas la palabra del Señor, amén. tú que puedas compartir, tú que puedes testificar, que uses el tiempo para que podamos rescatar más vidas, amén, eh, amén, aquí amén. En, en el verso 16, ¿qué nos dicen? Porque de tal manera amó no, Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Quiere decir que las personas se pueden perder. Sí, sí, claro. Pero él quiere que tengamos vida eterna. Así y en es. el verso 17, ¿qué nos dice? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. yo tenemos que Amén. presentar a Jesús como la salvación del mundo. Así es. Necesitamos presentar a este Jesús que, que él vino con un propósito y que tenemos que aprovechar este tiempo para poder compartir todo eso que Dios quiere que se comparta. Amén, así es, así es. Nosotros eh, lo compartí ahorita en el video que, que se me trabó allí. Eh, co comentábamos desde de que sentimos que la iglesia, por nomás por lo que vemos a través de los medios, a través de, de esas mismas plataformas, sí. que hay mucho descuido. Hay mucho descuido en el pueblo de Dios y aún incluso en algunos siervos. Entonces, pongámonos pues, más, más listos, mis amados, porque eh, la, la situación es crítica y necesitamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Así es, así es. Entonces, vamos, eh, dice, bueno, volviendo aquí al, al verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo del mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Amén. Ok. Amén. Vamos a 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y cómo creerán, si quienes les predique? Exacto. ¿Y cómo creerán? Es que no es la escritura sí. Por eso para mí es bien importante que, que podamos compartir más palabras ¿Por qué? Porque ¿Cómo van a creer si no hay palabras? Así es ¿Verdad? Entonces Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo ¿Y qué pasó? Sí, y, sí la luz vino al mundo y, y los hombres amaron más las tinieblas Que la luz Porque sus obras eran malas Entonces tenemos que apartarnos de esa maldad Claro. y vaya que si hay maldad ahorita en este momento no más vean las muertes que hay todos los días y ya no por el COVID sino por la maldad cuántas muertes hay, cuántas sí, no, mujeres no, no, no, mueren muchísimo. cuántos jóvenes mueren, cuánta violencia hay alrededor del mundo y no digamos aquí en Estados Unidos y en México que está tremendo y en otras partes también del mundo la violencia se ha multiplicado. Se ha multiplicado, se se ha multiplicado, multiplicado. mis amados. Es tiempo de que eh, ocupemos ese tiempo para que sí. podamos eh, muy, renovarnos muy, muy y compartir lo que es la palabra de Dios. Es. Muy importante. Compartirla. Así, así es de, um, cuando Pablo. Le, le, le dijo a, a Timoteo, a de cuenta que nos está diciendo a nosotros ahorita uh -huh. ahí en Timoteo 1 6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos pues no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y dominio propio, amén, amén. Al Señor. yo tengo que Gloria tomar ese dominio propio mi amado, mi amado, tenemos que tomar la palabra, que es la que nos va a ayudar amén. a ejercer esa fe, es. esa confianza, esa de seguridad, para hablarle a los que no conocen de Dios sí, amén. y a los débiles, tratar de animarlos, de levantarlos, fortalecerlos de sí, no, no y que todo el mundo podamos ser fuertes espiritualmente hablando. Amén, así es. Y bueno, pues... El tiempo ya, ahora que pasemos a, a la oración, ya, sí, ya. Eh, lo íbamos a hacer en el primero, sí, pero sí. pues eh, tuvimos que volver a, a retomar eh, sí, eh, este pues, video se, eh, se a, a través de, de, de, de esa plataforma, la cual yo invito a todos los siervos del Señor, a todas las personas que predican, que predican la palabra amén, de Dios, amén, amén. que las utilicen. Porque son los tiempos que Dios nos está permitiendo. Amén. Y la palabra de Él no vuelve vacía porque Él es el que da el, el, el poder y la autoridad y, y, y todo el, el, el, el deseo, el, el querer, buscarle. Entonces la gente necesita, necesita muchísimo del Señor y necesitan eh, conocerle y entregar sus vidas a Él. Porque estos son tiempos preciosos que Dios nos está permitiendo Dios nos está dando porque no quiere que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento porque Amen. los días, los tiempos son malos así es, entonces vamos a la oración ¿por qué vamos a orar? por, por una mejor calidad de vida familiar tenemos sí, que, que sí, cuidar sí, de la familia, sí. decíamos en el video anterior, o sea en, el, en la primera parte que, sí. que nos cortó de que, que están aprendiendo nuestros hijos sí, así es ¿Qué, qué, ¿Qué le están enseñando en las escuelas? Nomás, sí, sí. des en cuenta, por favor, padres, ¿qué, ¿qué están aprendiendo las criaturas ahorita en las ¿Qué escuelas? Es lo que les están enseñando, ¿Qué doctrina les están dando? Entonces, hay que tener cuidado con la familia. Satanás ya no tiene por qué meterse con nuestra familia. No, no, no, no tiene, no tiene por qué. El gobierno tiene por qué meterse con nuestra familia. Sí, sí. Es tu familia. Y, y es la familia de Dios ya hay que es cuidarla la familia de Dios. Sí, amen, así es. entonces por eso y también hay que cuidar la, la cuestión de la vida espiritual sí, sí, que sí, se sí. crezca que, que, que, que sea como como un David que puede con una pequeña sí. piedra tumbar a un gigante como Goliat amén amén así es porque porque el enemigo es como Goliat pero nosotros debemos ser como David sí. y esa pequeña piedra es la palabra Amén, es la palabra. Es la palabra, más úsala. Úsala y dale en la frente a, a, a, a Satanás para que caiga. Amén, ¿verdad? amén, amén. Entonces, y es, es, esa vida espiritual, pues es para todos. Para todos, para todos. Entonces, yo voy a pedirle a mi esposa que haga una oración y luego yo voy a orar muy en especial por la cuestión de, del COVID. Amén. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento. Damos gracias, Señor, por su grande amor y su grande misericordia. Gracias, Señor, por su bendita palabra. Gracias, Señor, por toda esta palabra, Señor, que hemos dado, Padre mío. Eh, Padre, en este momento, Señor, únicamente, Señor, le pedimos que usted abra, abra los corazones, abra las mentes de las personas, Señor, que sientan que estos tiempos son tan importantes, Señor para nuestras vidas espirituales que le busquemos Señor porque eh, tenemos que buscarle en estos tiempos ahorita que usted nos puede oír nos puede escuchar porque llegarán momentos en que usted ya no va a escucharnos, nos ha dado suficiente tiempo para enderezar nuestras vidas para aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador Padre y en este momento Señor oramos por la familia Señor eh, los padres, los que estén escuchando Señor en este momento los pastores, todas las personas Señor que, que le han aceptado todos nuestros hermanos en Cristo, que, procu que procuremos diligentemente buscarle buscarle a través de la palabra a través de la oración y que no nos descuidemos que oremos por nuestras familias, que oremos por todas nuestras amistades, por todos nuestros prójimos que aún todavía no le conocen, Padre mío, gracias por su grande amor, porque usted nos dio a su Hijo un ingérito para que todo aquel que en el no se pierda más tenga vida eterna, y gracias Señor por su grande amor, porque aún todavía nos está esperando, porque hay mucha gente que todavía no le, no le conoce, Padre mío, y por esas personas estamos orando también, Señor. Por los dirigentes, Señor, los presidentes de este mundo, los gobernadores, que usted, Señor, toque sus vidas, abra sus corazones y que le busquen de corazón, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, Padre mío, y en, en su precioso nombre oramos, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Y ahora, mi Dios, tomamos toda la autoridad por lo que nos sí, dijo su palabra, que si creemos, usted o hará cosas mayores. Sí, sí, y nos dicen la palabra, Señor, que nosotros podríamos hacer cosas mayores. Y ahorita, Señor, sí, estamos cubriendo no sé cuántos países del mundo sí, a sí, través de sus medios. Pero, Padre Santo, nos tomamos de su palabra sí, y la sí, tomamos como una realidad, para reprender ese covid, ese virus, padre Santo. Y padre Santo lo rechazamos y quedan derrotado y queda echado fuera, fuera de todas las vidas, de todos los países, de todos los lugares donde pudiera haber el covid y Padre Santo, declarando la victoria y declarando la sanidad Padre Santo, para que ya no haya más muertes que usted, como se ha habido que ya son miles y miles y miles de muertes Señor, pero Padre Santo en este momento, tomamos toda la autoridad Santo, el, sobre padre, te ese te demonio te de COVID y lo derrotamos y lo echamos y fuera, el, de el, el, vida, el, fuera de las vidas en todas las parte partes del de mundo el, y Padre Santo declaramos la victoria Declaramos la sanidad gloria. y gracias, Señor, Declaramos por todos los médicos gloria. que han dado su tiempo y su vida también. Sí, señor. Queriendo ayudar a tanta gente que se ha enfermado. Y Padre Santo, gracias por cuidarnos, gracias, gracias por estar con señor. nosotros gracias y gracias, Señor, posición. por ser el Dios que usted es. Sí, y por eso, Padre Santo, lo estamos sí, declarando sí, como el Dios sí, todo victorioso sí, y que está la victoria ya Aleluya. sobre el covid y que ya estamos libres de todo eso, Señor, sí, sí. para la honra, la gloria y alabanza de su nombre en Cristo Jesús. Señor. Aleluya, gracias, aleluya. Padre, gracias, amén. Señor. Amén. Amén. amén, amén, amén y amén. Amén. Gloria, Señor. Bueno, pues eh, eh, terminamos en este momento. Le damos gracias a Dios por su grande amor y su grande misericordia. Y únicamente le pedimos que usted, pues, si tiene algo especial porque nosotros podamos hablar por usted por alguna necesidad especial, mándenos su petición en un mensaje, ahí con el WhatsApp o bien en hoy.oramos.com y nosotros le vamos a apoyar con nuestra oración o bien a través del Messenger también. Así es que gracias a todas las personas que se han suscrito Gracias a todas las personas que están compartiendo estos videos, el Señor les bendecirá grandemente y gracias, gracias por, que, por este tiempo y por regalarnos ahí un, un me gusta eh, o bien por una notificación ahí en la, en la campanita que el Señor les bendiga grandemente y les amamos en el amor del Señor Y, ¿Y somos sus amigos, y sus amigos, Elida Madrigalín y Rafael Así es, Bendiciones, bendiciones para, para todos, todos. bendiciones